Buenas amigos y amigas vengadores y vengadoras bienvenidos a Tofiki Channel yo estoy eh, eh, que flipo pepinillos eh, sepan disculparme yo soy un ignorante de la vida y, y, y hay, hay cosas que se me escapan pero no hasta el punto de no darme cuenta de cuando alguien intenta estirar una mentira hasta no poder más ¿no? la premisa de que Call of Duty es un género de por sí, solo no se sostiene, ningún jugador firmaría que el Call of Duty es, no, yo, yo lo firmo, yo lo firmo, sí, tú, tú, tú y quién más, porque no es un género, o sea, quiero decir, el género, eh, no es un género aparte que, eh, que solamente tenga, no, no, no, se están eh, intentando como dije en el vídeo anterior hacer todo lo posible porque no le hacen caso en Estados Unidos claro, no te hacen caso en Estados Unidos te vas a Brasil ponemos un juicio a Microsoft en Brasil que ya ves tú que, que pinta y qué pincha que corta eh, porque para empezar Activision Blizzard es una eh, empresa norteamericana que se iba a la bancarrota. Así que pregúntenle al presidente Biden, eh, oiga, eh, que queremos que, que esta empresa no la compre Microsoft, que la compre eh, Sony. O que no la compre nadie, que se vaya al carajo. Pero que, o sea, toda esa gente que va luego diciendo de que de que le encantan los Call of Duty o que... que, que poco menos que son la joya de la corona luego realmente no disfruta de los juegos no no los no los quiere alguien que ama un videojuego en concreto eh, no quiere que desaparezca no quiere que muera pero se ve que hay, hay gente que, que preferiría que Activision desapareciera literalmente eh, dice Sony no quiere perder Call of Duty y en Raya Lloropolio eh, no llores como mujer lo que no supiste defender como un hombre dijo una gran reina también llamada Isabel Isabel la católica aquí en España que le dijo a, aquí al rey mozárabe eh, no llores como mujer lo que no supiste defender como, como hombre, eso es lo que habría que decirle a Jim Ryan decirle, oye, has tenido tiempo pero tiempo para poder hacer tú lo mismo, haberte adelantado a Xbox, porque Xbox lo único que es fue llegar en el momento, vio que nadie quería comprar a Activision Blizzard y como empresa estadounidense díganme ustedes eh, eh, ¿Qué mal hay en que una, una empresa estadounidense defienda a otra empresa estadounidense y diga, bueno, esta empresa, aparte de que me gusta, trabaja en el mercado, yo no quiero que se vaya al traste porque con ello se va también parte de la economía estadounidense? Ustedes como españoles, mexicanos, argentinos, chilenos, eh, vengáis del... Se, seáis del país que seáis, perdón. O, o estéis viviendo donde estéis viviendo. No diríais... No, coño. A mí. Eh, porque... Eh, amáis ese videojuego. No diríais... Si no es conmigo... que se, Eso es... Es que es pensamiento... de maltratadores. Señores, eso es pensamiento... O conmigo... O sin mí. O sea, o estás conmigo o no estás con nadie. Eso es un pensamiento de maltratadores. Así es como piensan un maltratador. Porque tratan las cosas como objetos. Las desprecia. Las... Eh, las... Mmm, bueno. Cuando haces... Eh, cuando... Cuando Call of Duty, finalmente, porque esto es, por muchas vueltas que le dé, eh, va a seguir eh, el plan y se va a comprar, entonces eh, pasarán de decir que, que Call of Duty es un gran juego a echar pestes de todos los Call of Duty. Díganme usted si esos son reales amantes de la saga yo creo que no como tampoco creo que sean verdaderos fans aquellos que llaman a, a Kojima traidor a ver, Kojima es un desarrollador de videojuegos, podría desarrollar videojuegos incluso para Nintendo, no tener que comerse eh, a Sony con papas porque porque a unos niñatos occidentales <ríe> tengan problemas mentales en las neuras y no le carbure bien el cerebro, o sea, yo, si te va mal el, eh, el cerebro, pues nada, pues tomese la pastilla de las 8 y duérmase. Porque la cosa no va a cambiar, como igual que tampoco va a cambiar que el GultiGear estará en el 2023 en Xbox, ni el Nino Kun estará, el Nino Kun 2 estará para el 2023, pero el Nino ya está disponible para Game Pass así como también está Fuga 1 está disponible ya también para Xbox y Fuga 2 estará para el 2023 eh, Assassin's Creed Odyssey también lo tenéis disponible ya bueno, otro juego que a mí eh, me está a mí dando un poquito de quebradero de, la, de cabeza pues, eh, es el el rise, eh, el rise of the Running si es o no de, eh, bueno aquí dice que se desarrolla Rise of the Running comenzó hace casi siete años y la influencia occidental en el Japón de 1863, será uno de los pilares narrativos, digamos que está finalizando ya la, la época Edo la época en la que los samuráis todavía podían ir por la calle con las katanas. En una vez finalizada ese, ese tránsito y sacaban los samuráis, dejan de, de, de ser... A ver, ya. Deja de ser ese Japón feudal que todos conocéis y pasa a ser solamente un Japón solamente para el, el emperador, que es el único y el más importante. Bueno... Pues después del desarrollo que comenzó hace casi siete años y la influencia occidental en Japón de 1863 tal, que es el mismo concepto y se emocionan por ser exclusivo. Hace unos días dice Mexican Gamer dice hace unos días se anunció el Assassin's Creed eh, para que veáis enfocado en Japón feudal. Eh, que también lo tocamos aquí en este canal que ya dimos la noticia mucho antes <risa> me encanta y dice y los piperos comentaron o sea los, los piperos los pipas eh, o, o los ponis comentaron que era innecesario que eh, porque existe el gozo tsushima por cierto el gozo tsushima es un juego bastante bueno bastante bonito tiene eh, una calidad gráfica increíble ¿eh? hay que al César lo que es del César yo con los videojuegos pues mira a mí me emocionó mucho el, el, el Kratos que vi anoche es decir en el, el Stay of Play porque se me erizó hasta los pelos porque vi al Kratos que conocí de joven al Kratos con sus espadas eh, eh, bueno Kratos de los primeros juegos, ¿vale? y me gustó, la verdad es que me gustó mucho, lo que pasa es que el resto de juegos la mayoría era multiplayer o sea, era multiplataforma y tal, y este juego que era uno de los que venían aquí pues es el que más mmm, o sea dice que es exclusivo y permítanme que lo ponga en duda, ¿eh? Permítanme, pero lo voy a poner en duda. Coeitecmo. Son los que distribuyen, ¿no? Me, bueno, los que, los, de, los que han hecho lo mejor, ¿no? Koei Tecmo. Espera que Rise of the de supere los 5 millones de copias vendidas seguro. Eso lo tiene asegurado porque ahora mismo eh, no tienen nada. Eh. No tienen nada. Este juego dijeron que iba a salir primero para PlayStation 4 y para PlayStation 5. Ahora resulta que, eh, bueno, para PlayStation 4 no, pero sí para PlayStation 5, hombre, no faltaría más, ¿no? Entonces se confirma eh, la noticia que dieron los de Vandal cuando dijeron que este juego estaba cancelado tanto para para Xbox, se olvidó que ahora también está cancelado para la Playstation 4 Xbox One estaba cancelado para Xbox One pero digo yo, si estaba cancelado para Xbox One se ha llegado a cancelar es por dos razones o pues hemos hecho un trato con Sony de una exclusividad temporal, porque yo este juego lo veo en Xbox lo veo y... Y vamos a hacer estas y Es que la verdad es que no tenemos nada. Sé es que el mercado es muy difícil. Hacer videojuegos es muy difícil. Nosotros no podemos. No tenemos tantos tantas casas desarrolladoras como tiene Xbox. Entonces necesitamos. Además ya con lo que nos ha hecho con Bethesda. 22 juegos que va a sacar en el 2023. De, bueno, que ya, ya, ya llevan sacando algunos. Eh, entonces es que nos van a matar. Nos, nos van a, a ya nos están acribillando, pero bueno mmm, y nos queremos morir Hombre, por lo menos que nos dure la última generación bueno, pues ese es el único juego realmente exclusivo y tampoco tanto ¿por qué? porque para PC sí que vaya para PC ya se han ido de la lengua, incluso de algunos portales piperos algunos portales de niños rata para niños rata eh, lo han sacado de que también va pe también va a caer en pc pero bueno yo creo que este este juego es un, un juego eh, a ver vamos a ver sinceramente es un exclusivo temporal esto es un exclusivo temporal cuántas veces habéis visto que en vuestras xbox ¿no habéis jugado a juegos de Koei Tecmo? ¿creéis que Koei Tecmo Koe, es de, acaso de Sony? no, no lo es, por lo tanto el Rise of the Running llegará a la Playstation, ahí la tenéis, nosotros tenemos el bulo y otros cuantos más, muchos más, pero me gustaría saber cuántos de los juegos que salieron presentados en el State of Play ¿eh? parece que nadie tiene hype con ninguno de esos juegos porque son multiplataformas ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿solamente gusta un juego cuando está en tu plataforma preferida? yo eso es lo que no entiendo nunca ni entenderé nunca porque si, si esa es la única razón o la unic, el único argumento con el que decides qué juego es bueno y qué juego es malo entonces, perdona que te diga, pero tan estafado, tan engañado, no sé cómo coño tan engañado, como te han lavado el cerebro, pero ahí estás dentro del ecosistema de Sony que te pervierte hasta, hasta el punto no solamente de engañarte, sino de que tú les defiendas. Que me pones lo, los juegos más caros. ¡Viva Sony! Que me, eh, que me ponen las consolas más caras Viva Sony que me ponen otra vez los juegos más, más caros Viva Sony ¡Clin, clin! no me importa porque yo pagaré el juego ¿Eh? fíjate qué inteligencia sub, suplina ¿Eh? entonces tienen un negocio aquí entre Neva y todo esto para sacarle un poquito lo rentado porque en verdad lo que están haciendo es alquilar un juego como el que alquila una película en fin, Ya me doy cuenta de que más que comprar alquilan por un tiempo si el juego le gusta mucho entonces sí se lo quedan pero si no no así que bueno en fin pues nada amigos, esto es todo lo que hay en el mundo de los videojuegos, este es el podcast 9, el número 9 ya, pues muy bien, así que hasta el próximo, hasta mañana, hasta mañana, nos vemos mañana con más y mejor en Toxic Game Channel, hasta la próxima.